Las aseguradoras trabajan con nuestros miedos y nos venden protección al riesgo a que esos miedos se lleguen a concretar en algún momento. Así pues, a propietarios e inmobiliarias que alquilaban los inmuebles les ofrecieron un amparo para que si llegado el caso el inquilino no pagaba la renta pues estas aseguradoras y afianzadoras respondieran a nombre del arrendatario. Y de este modo el inquilino pasaba era de verle el dinero de la renta a la compañía aseguradora con la que inclusive podía hacer acuerdos de pago. El propietario quedaba contento y la inmobiliaria que era la que administraba el arrendamiento quedaba también tranquila. En esta época de cuarentenas a causa de coronavirus, de tanta pandemia, el propietario se hace la siguiente pregunta. ¿Para qué he pagado yo durante tanto tiempo el seguro de arrendamiento si precisamente cuando necesito de la compañía aseguradora o afianzadora me salen con que no me lo pueden pagar? El día de hoy vamos a hablar de algunas compañías aseguradoras que no han salido a responder con su obligación al propietario ni a la inmobiliaria cuando el arrendatario no ha pagado la renta. Y aunque pareciera genial para algunos arrendatarios que la compañía aseguradora no le responda al propietario o a la inmobiliaria, pues resulta que esto también es perjudicial para el mismo inquilino. Y el día de hoy también vamos a explicar el por qué no le conviene al arrendatario esta posición de la compañía aseguradora. Como quien dice, esto es una queja a nombre de dos partes, del arrendador y del arrendatario y antes que tú me dejes una opinión basada en la primera parte de este video te invito a que lo veas completo porque mi intención no es otra sino a que nos unamos propietarios inmobiliarias e inquilinos para ver si sacamos esto adelante inicialmente debo aclarar que existen dos modalidades de garantía para contratos de arrendamiento una es el seguro y la otra es la fianza y aunque jurídicamente son figuras muy diferentes para efectos prácticos de este video cuando hable de pronto de seguros entendamos lo que puede ser también el seguro y la misma fianza resultó que en estos días de cuarentena muchísimos arrendatarios desafortunadamente han incumplido el contrato de arrendamiento de esta forma propietarios e inmobiliarias se fueron ante sus compañías aseguradoras para que éstas respondieran por el arrendatario sin embargo estas compañías le resultaron con evasivas pero para mí la más ridícula objeción a una reclamación la otorgó una compañía aseguradora a varias inmobiliarias que me llamaron para contarme el chisme y decía más o menos, oiga, nosotros ya le hemos respondido por muchas otras reclamaciones, así como quien dice, de malas esta vez no puedo ser. Díganme cómo madres hace uno para como inmobiliaria le dice a su propietario, a su cliente, oiga, mire, es que la compañía aseguradora ya me respondió por dos o tres y pues no alcanzó para un cuarto. Eso no tiene ningún tipo de presentación y por eso compañías afianzadoras y aseguradoras ustedes sacrificaron a muchísimas inmobiliarias porque los clientes de las inmobiliarias esos propietarios que depositaron sus inmuebles en esas inmobiliarias se sintieron burlados pero no por ustedes sino por la inmobiliaria Y es que la promesa de valor de la inmobiliaria frente a sus clientes propietarios pues es que en algún momento si el inquilino no paga pues responde la aseguradora Otra de las excusas fue dice que el arrendatario no está haciendo uso y goce del inmueble por cuanto tiene su local cerrado y por tanto el incumplimiento del inquilino obedece a causas probables de fuerza mayor o caso fortuito y por lo tanto nosotros como aseguradora o afianzadora no vamos a responder pero hombre nos resultaron pues jueces de las repúblicas estas aseguradoras y afianzadoras que saben cuándo un inquilino está o no cobijado por fuerza mayor Además, estas afianzadoras y aseguradoras están felices asumiendo que el inquilino no tiene con qué responder. Y aunque hay muchos arrendatarios que sí viven al día, también hay otros que no están dejando, o hay otros que están dejando de pagar teniendo la posibilidad de hacerlo. Pero les voy a decir por qué razón algunas afianzadoras y aseguradoras no quieren responder por esos arrendatarios que han incumplido. Y es que le tocaría que esperar a que ese arrendatario se recupere. Les tocaría que financiarlo prefieren no pagar ese seguro para que el propietario y la inmobiliaria pues se frieguen. Y por eso están embolatando con ese cuento de la fuerza mayor o caso fortuito porque está de moda desafortunadamente cuando eso no es tan fácil. Y ya lo hemos visto en algunos videos, por aquí les voy a dejar un video en donde yo explico por qué la fuerza mayor no es ni absoluta ni inmediata y no tiene que ser declarada por uno mismo. Pero en el fondo sí me parece de malas gentes de algunas compañías aseguradoras y afianzadoras que no han querido responder con sus compromisos, porque si lo hicieran, le podrían financiar al arrendatario y sobre todo a aquel que es comerciante a que permanezca en su comercio para que una vez levantadas las med medidas de restricción a la movilidad, pues este comerciante pueda seguir generando empleo. Esto redundaría a favor de todos. Y es que las afianzadoras y aseguradoras no son cualquier cosa. Ellas tienen plata. Y más las aseguradoras que por lo regular, como pertenecen al sistema financiero, algunas tienen hermanitos que son bancos. Ellos tienen de dónde pagar. Y los gobiernos están diciéndole a los bancos, oiga, ayuden, bajen las tasas, refinancien obligaciones, no reporten a las centrales de riesgo. ¿Por qué no lo hacen entonces ustedes? Colaborenle al país financiando a estos arrendatarios que quieren permanecer en los comercios. Sin embargo, a las afianzadoras y aseguradoras, pues pareciera no importarles mucho el quedar mal con los propietarios y hacer quedar como un zapato a las inmobiliarias. Porque pues ellas saben que si un propietario les diera por demandarlas, pues el proceso va a ser muy largo y a veces más costoso que, que el mismo valor que están esperando recibir esos propietarios. Mejor dicho, que se aguanten el varillazo de esos propietarios. Pero hay una salida mucho más rápida cuando las aseguradoras y las afianzadoras están incumpliendo y es denunciarlas ante su respectiva superintendencia que las vigila, en el caso de las aseguradoras ante la superintendencia financiera y en el caso de las afianzadoras ante la superintendencia de industria y comercio. En la descripción de este video les voy a dejar los enlaces que los llevan a las páginas donde ustedes pueden formular las respectivas denuncias. Adicionalmente les voy a dejar el enlace que los lleva al régimen de protección del consumidor financiero en donde claramente se ve que una de las obligaciones de las compañías aseguradoras es entregar información clara y real, porque es que no es real que ellos digan que la fuerza mayor y caso fortuito les impide a ellos que les paguen a ustedes propietarios inmobiliarias el valor de la renta que dejó de pagar el inquilino, es que la fuerza mayor no es algo que ellos determinen. Pero también quiero decirles que en esa página de la superintendencia financiera se encuentran unos conceptos maravillosos dentro de los cuales me encontré con esta perla que me voy a permitir leérselas. Al ser la obligación de pago de los cánones de arrendamiento en dinero una típica obligación de género, tanto la jurisprudencia nacional como extranjera han reconocido que la fuerza mayor no exonera de responsabilidad al deudor, pues no existe en puridad una imposibilidad absoluta y permanente. Ha dicho la Corte de Justicia, abro comillas, de todo lo cual resulta que ningún acontecimiento, sea cual fuere la naturaleza de este puede constituir con respecto a una determinada obligación en dinero, fuerza mayor o caso fortuito liberatoria. En consecuencia, por la ausencia de la fuerza mayor como causal de exoneración de la responsabilidad del arrendatario incumplido, se mantiene en cabeza de la aseguradora el derecho para que una vez pagado el siniestro pueda subrogarse por ministerio de la ley en contra de ese arrendatario que no pudo pagar la renta. Es decir, cóbrele al arrendatario o financielo, por favor, ayúdenlo. Recomendación si a ustedes ya le hicieron esta jugada algunas aseguradoras o afianzadoras, busquen otras afianzadoras o aseguradoras en donde trasladarse. Porque, como se están escudando en la fuerza mayor y el caso fortuito, esto es algo que no se va a acabar dentro de un mes o seis meses. Durante los próximos dos años van a seguir con este cirirí. Y por lo tanto, ¿quién les garantiza a ustedes que no vuelvan a salirle, salirles con estas excusas que no son realmente tan honestas? Y si a ustedes todavía no les han incumplido, pues fíjense muy bien cuáles son esas aseguradoras que no la han cumplido a los demás, porque también caerás. Si tú has tenido experiencias negativas y también positivas con afianzadoras y aseguradoras en esta temporada, con estas dificultades, les agradezco que nos, esas, que nos compartan esas experiencias y la dejen aquí en la cajita de comentarios, de esta manera otros propietarios, o inmobiliarias o inquilinos también podrán darse cuenta cuáles son esas compañías aseguradoras y afianzadoras que están prestando un buen servicio y cuáles son esas que es mejor uno echarse la bendición antes de contratar con ellos. Hay otra cosa que tengo que decir. Es cierto, en estos momentos no está bien que simplemente nos dediquemos a hacer reclamaciones ante la compañía aseguradora o afianzadora sin haber agotado mecanismos de acercamiento que es lo que ha recomendado el gobierno. El gobierno les ha dicho a los propietarios y a los inquilinos, júntense, háblense y miren cómo pueden salir adelante. Y yo desde este canal y a ustedes les consta que todo el tiempo he propendido por que los propietarios entiendan que es mejor tener un inquilino allí en el inmueble que de pronto le hagan una rebajita para que pueda superar la crisis, pero que por lo menos no tengan el inmueble desocupado. Y también les, les he dicho a los arrendatarios que busquen la forma de hacer el esfuerzo para mantener sus comercios, porque si acaban con sus comercios van a salir a la vida eh, laboral, a buscar trabajo y en dónde si la gente está acabando con todos sus comercios va a ser imposible entonces sí es necesario que ustedes antes de acudir propietarios e inmobiliarias ante compañías aseguradoras y afianzadoras para reclamar primero hagan acuerdos de pago yo no quiero desconocer lo que algunas compañías aseguradoras y afianzadoras estaban buscando y era que se hicieran acuerdos de pago eso me parecía que estaba muy bien pero lo que no me parece si sí, del todo muy honesto era la forma en cómo recomendaban formalizar ese acuerdo Querían en el fondo que el valor del canon se redujera y que posteriormente, si el inquilino incumplía, ellas solamente respondían por el valor del canon rebajado. Cuando lo único que, quería, que podían hacer los propietarios y las inmobiliarias era decirle, inquilino, te voy a dar un descuento por tantos meses. Y ya era un descuento unilateral, discrecional, sin tanto protocolo. Pero esto de hacer contratos de transacción por las deudas, sacar un valor de la renta para diferirlo en el tiempo, eso solamente le favorecía a las aseguradoras. Porque cuando ustedes sacan del, del seguro, del amparo del seguro, del amparo de la, de, la, de la fianza, ese valor que ustedes están financiando a largo plazo pues sencillamente esa es una innovación de la deuda. Son deudas adicionales y el seguro no va a responder por esa deuda adicional. Eso no creo que lo hayan explicado, por lo menos no, los, no, lo, no lo escuché nunca. La solución y la mejor manera de ayudar a un inquilino es, propietario, hágale un descuento eh, unilateral, discrecional, que simplemente el inquilino lo vea reflejado en el valor del cupón o en el valor de la renta. Y eso no requiere... Eh, firmadas en, en el fondo no requiere ningún tipo de firma de otro sido de contrato de transacción bueno ya me estoy sobre explicando mucho y creo que es hora de empezar a cerrar este video y quiero hacerlo con una reflexión si los comercios se acaban se acaba el empleo yo no quiero ser un abogado apocalíptico pero si no hacemos algo en este momento probablemente en unos meses o en un par de años nos vamos a arrepentir de haber tomado decisiones a la ligera en que no hayamos sido inteligentes eh, de haber aguantado un poquito como inquilinos, de no haber rebajado un poco la renta como propietarios para que ese inquilino permaneciera allí. Y a las aseguradoras, si no financiaron a ese arrendatario, se va a acabar el empleo y no van a haber inquilinos interesados en arrendar inmuebles. Así que, aseguradoras, a ustedes también les tocó ser parte de esta solución. Los invito a que se suscriban a este canal y a que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los contenidos. Por aquí les dejo unos deditos que también pueden ver. Y el próximo video voy a hablar en el próximo video voy a hablar de ese sacrificio que hicieron las aseguradoras con las inmobiliarias, porque al paso que vamos, las inmobiliarias les va a tocar que empezar a buscar nuevas aseguradoras que sí si cumplan con la palabra. Por las que, con las que ellos también empeñaron su servicio a otros propietarios. Nos vemos en ese video. Chao. Bueno amigos, y quiero aprovechar para mostrarles cuál es el lugar desde el cual yo normalmente grabo mis videos. O por lo menos en la cuarentena, porque ya no puedo hacerlo desde la oficina. Y acondicionamos el patio de mi casa, como pueden ver. Coloca cogimos la vieja máquina de coser de la tía y pues, unos cuadritos pues, para que la pared no se vea tan triste. De pronto ustedes dirán, bueno, y es que Esteban mantiene tiene fiesta con ojos festones. Pues sí, es que aquí en mi casa nos encanta tener la casa decorada para cuando viene la familia a visitarnos y la gran, par gran parte del año se la pasa así con estos festones. Quiero también agradecerles a todas las personas que se han suscrito a este canal que ya son más de 60.000 que, que comparten muchas de la información que, que aquí pues, nosotros tratamos de darles. Muchas gracias a ustedes, yo les pagué y espero que prontamente podamos celebrar los 100.000 suscriptores. Chao.